Hola. ¡Hola! Mi nombre es Alexa Calcaño, si eres nuevo en mi canal, bienvenido, bienvenida. Estoy aquí con mi invitada especial, Damily, yeah. que va a estar grabando el video conmigo el día de hoy. Y hoy les vamos a hablar de lo que significa Halloween. Sin más preámbulos, suscríbase en la parte de abajito, que ya estamos llegando a los 600. Si quieres ver, ver más videitos como estos, pues déjamelo saber en la parte de abajo y dale like. Y compártelo con tus amistades. Así que nada, vamos a empezar. <risa> ¿Cómo se ve entonces? esta celebración de halloween hoy en día joven y adulto que nos ves de verdad quiere seguir celebrando halloween aun cuando sus tradiciones más iniciales fueron de celebrar el día de los muertos que consta en el satanismo muerte derramamiento de sangre y sacrificios humanos qué significa halloween el 31 de octubre los celtas celebraban este día como su último día del año antes conocido como all Halloween. al pasar del tiempo la iglesia católica lo catalogó como el 1 de noviembre el día de todos los santos como Hallowmas y este día es un día inocente no, ¿por qué? porque los celtas se disfrazaban con pieles de los animales que ellos sacrificaban y estos sacrificios se hacían al dios Samhain, que es el dios de los muertos uh -huh. Entre estos sacrificios se hacían sacrificios de mujeres vírgenes o sacrificios de niños. Estos sacrificios se hacían pensando que se iban a estar protegiendo de los espíritus malignos que le podían hacer daño a ellos. ¿De dónde entonces viene la tradición del trick or treat? Uh -huh. La tradición del trick or treat viene de los celtas a través de los druidas o sacerdotes paganos que iban puerta por puerta pidiéndole a la familia sacrificios ya sea de mujeres vírgenes o de niños uh -huh. Y si estas familias cooperaban con este sacrificio que era para Samhain, el dios de la muerte Si cooperaban, estos druidas les ponían una fruta o un vegetal delante de su puerta con una vela prendida Que significaba que estaban protegidos de uh -huh. los espíritus malignos Es por esto que la tradición del trick or treat o dulce o truco Viene cuando esa familia no ofrecía esos sacrificios a los druidas o sacerdotes paganos Los druidas hacían una marca frente a la puerta de la casa y eso significaba que los espíritus malignos podían ir a la casa y hacer cualquier daño que ellos quisieran. ¿Cómo entonces esta tradición de Halloween afecta hoy en día? Mira, hoy día Anton Lavey, el líder de la iglesia de Satán, que en inglés es Church of Satan, dice que le da alegría que los cristianos dejan a sus hijos, por lo menos una vez al año, adorar a Satán. Bastante feo, ¿no? Uh -huh. Queremos dejarle este video porque realmente nos preocupa la situación de que se sigan celebrando costumbres antiguas que han sido tan malas para la sociedad y que lo sigamos celebrando con los niños, los jóvenes y los adultos habiendo sido con un pasado tan oscuro. Lo que queremos hacer llegar con este video es que reflexionen sobre esta celebración y tal vez otras celebraciones que también la hacemos inconscientemente sin saber su significado real. Y buscando información y educándonos sobre estas cosas es que podemos tener un conocimiento claro de lo que se hace. Como dice el Señor en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es hora de que seamos luz, como dice en Efesios 5.8. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Y en Efesios 5.11 dice, no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Y como dice Corintios 2.11, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues con Conocemos muy bien sus malas intenciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Dios sí. les bendiga. Y hasta la próxima. Bye. Bye.